Bueno, entonces, mis estimados, vamos a continuar eh, es, esta exploración sobre el, los movimientos y sus alteraciones, principalmente sobre las apraxias, ¿no? Cuando, está, cuando hablamos, recuerden que, que A significa ausen, ausencia o déficit o alteración en una función eh, debido a un daño cerebral, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces antes de ver las apraxias, debemos hablar de qué son las praxias. Entonces, las praxias serían acciones, acciones eh, que implican conjuntos motores eh, diversos, ¿sí? o sea, no son movimientos simples, no son reflejos, eh, que son movimientos que se aprenden socialmente, que tienen un significado social, que son movimientos que aprendimos con esfuerzo, con esfuerzo atencional, que, que, que aprendimos a través de la interacción con otras personas y, de un foco a, y, y con un foco atencional alto. no Entonces, eh, es decir, un proceso psicológico superior que permite la ejecución de secuencias motoras aprendidas, ¿no? Por lo general, todas estas secuencias son intencionales, quiere decir que están dirigidas a eh, alcanzar un objetivo eh, social, una, ¿sí? Entonces, son tareas que tienen objetivos. Y se desencadenan, por lo general, por señales exógenas o endógenas, ¿sí? es decir, por órdenes verbales, por intenciones, por eh, motivaciones o por el contexto, ¿sí? Eh, en, la gran, en la gran mayoría de estas, pues, eh, las praxias pueden ser eh, ejecutadas de forma voluntaria y se pueden verbalizar, es un conocimiento accesible a través de la verbalización, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando se altera? Entonces veamos la, el caso de una alteración en una, eh, de este movimiento. Eh, Necesito a que alguien que me ayude a leer. Una persona, Sara, cuéntame, dale, bien tiene la diapositiva, ¿listo Sara? Ok, eh, aunque okay. Eh, okay, el señor, el señor JF, JF, un fotógrafo de 48 años, acaba de sufrir un accidente cerebrovascular grave que le ha dañado gran parte del lóbulo parietal izquierdo, aún es un hombre agradable, divertido y simpático. Si un orólogo, el doctor R, nos presentó al señor J y se presentó en una silla frente a la sala. Señor J, puede mostrarnos cómo nos saludaría con gestos? Preguntó el doctor R. El paciente hizo un movimiento torpe con la mano derecha y sonrió como queriendo disculparse. Mantenga el dedo índice así, dijo el doctor R, señalando al techo. El señor J mantuvo alzada la mano, anunció los labios y con un gesto de determinación en la cara apretó y aflojó el puño. Estaba claro que trataba con dificultad de señalar con el dedo índice, pero no podía moverlo sin mover los otros dedos. Muy bien, entonces, es, eh, hay, pues, ¿hay nadie más le ha levantado la mano, ¿no? Sí, entonces. ¿Sigue? Sí, ya voy. Eh, ¿Puede mantener la mano así? Preguntó el do doctor R, que mantenía la suya delante de él con la palma mirando al suelo. El señor J le miró y con esfuerzo evidente copió el movimiento. Eso está bien, ahora gire la mano. El señor J gruñó y empezó a golpearse el, mu el muslo con la mano. Parecía como si estuviera tratando de realizar el movimiento solicitado, pero llegaba otro equivocado en su lugar. El doctor R sujetó la mano del señor J y, con gran esfuerzo, el señor J era un hombre fuerte, la giró. Bien, ahora vuelvo a girarla. El señor J empezó a golpearse el muslo con el dorso de la mano. Varias veces el doctor R le ayudó a girar la mano, pero a pesar de sus esfuerzos, el señor J fue incapaz de hacerlo por sí mismo. Parecía tener muy poco control sobre sus movimientos. El doctor R se giró, a, se dirigió al resto de nosotros. Pueden ver que la praxia del señor J. es acentuada, pero ahora miren esto. Ya ahorita miramos esto. Por ahora, ¿qué podemos decir de lo que hemos visto acá en este caso? Sobre este tipo de praxia. O sea, si ustedes fueran neuropsicólogos, ¿qué podrían comenzar a observar ya con lo que se ha observado acá? Cualquier persona que participe. Bueno, Sara, de nuevo. Cuéntame. Pues, cuando lo estaba leyendo me di cuenta que era contralateral. O sea, que él dijo como que el daño fue en el izquierdo, pero entonces lo que le estaba teniendo dificultades en mover era mucho en la mano derecha. Entonces puede haber una mayor afectación del hemicuerpo contralateral. Sí. Aunque pueden afectarse los dos semicuerpos, ¿no? eso no es necesario. ¿Qué más se puede decir? De, no solamente las tracciones, muchachos, de, de, de, en general de, de, de la vida intelectual, eh, cognitiva, afectiva, de, de lo que hemos visto a través del curso, que ya hemos visto casi toda la exploración neuropsicológica. ¿Qué, qué se puede decir de este paciente? Cuéntame, Daniela. Que comprende lo que le están diciendo, o sea, si hay comprensión en, en, en las orientaciones o indicaciones que le da, pues en este caso, el neuropsicólogo, pero falla hasta el ejecutarlas. Bien, muy bien. Pero entonces vamos, vamos, con, vamos a desglosar un poquito con más calma lo que tú me dices de que él comprende, ¿no? Cuando tú me dices que él comprende, quiere decir que qué funciones están más o menos funcionando bien. Las del lenguaje, las funciones de comprensión del lenguaje. Las de funciones lingüísticas asociadas a la comprensión semántica están... Ok, sí, y no hay problemas sensoriales lingüísticos. Pablo, cuéntame qué más se puede decir a partir de, de eso, de que él comprenda le, la, lo que se le está indicando. Pues yo iba a hablar de la memoria inmediata, que es literalmente pues lo que le están diciendo, de el movimiento que vas a ejecutar es este, sí, eso por un lado, Incl es que incluso no, no, no vería alteraciones nésicas tampoco, Uh -huh. Aparentemente no hay alteraciones en su memoria a corto plazo, inmediata, sensorial. Muy bien. Eh, ¿Qué más se pues, puede decir del señor? Daniel. Eh, también, bueno, respecto a lo que decía Sara Daniela, que digamos, pues, no tiene problemas atencionales, así que se puedan notar a primera vista, ¿no? Pues, digamos que él enfoca bien la atención respecto a lo que se pide, entonces no, no habría problemas por ese lado. Problemas atencionales, o sea, recuerda que la atención no es una cosa, o sea, tenemos que hablar de, al menos de los tres tipos de atención, ¿no? Cuando hablemos siempre que hablemos de atención. Entonces, ¿el señor está alerta? O sea, parece que no está confuso ni tiene problemas en, en su estado de alerta, ¿cierto? Tampoco tiene problemas de orientación atencional. O sea, aparentemente, por lo que podemos sospechar, él puede dirigir sus sentidos hacia diferentes aspectos del mundo. O sea, eso tampoco explicaría su incapacidad de ejecutar una acción. Y aparentemente puede también controlar su atención. ¿Sí? A nivel de percepción del mundo y de sí mismo, ¿qué podemos decir? Cualquier persona. Pues creo yo que es buena, ¿no? O sea, el lograr entender y comprender dónde está parado, quién es el que está al frente, como, pues no sabemos el entorno, pero pues se supondría que sí. Y como que él mismo se da cuenta de los errores que él comete. Eso, eso, eso, Andrea. O sea, ya quería dirigirlos. Entonces, no hay. ¿Cuál es la palabra? Cuando tú te das cuenta de tus errores, ¿no tienes? Amnosia. Amnosia, ¿cierto? En este caso, hay algunos casos que pueden tener algún grado, pero por lo general no hay agnosia Esto genera un cambio completamente relevante, o sea, esto es un hito relevante para la rehabilitación, ¿sí? Si tú te das cuenta o uno de los errores. Muy bien, listo, entonces... Vean que acá ya tenemos varios de los principios básicos para poder diagnosticar apraxia, ¿no? Y es que no hayan alteraciones atencionales, sensoriales, eh, lingüísticas, motoras, que expliquen la, la, la deficiencia. Muy bien, otra persona que, que me quiera ayudar. Andrea, ya que estabas hablando. Sí. Dale, lee, por favor. Do, do, do, do, do. Ya. —Se volvió al señor J. —¿Se puede quitar las gafas? El señor J. alcanzó las gafas, agarró las, las patillas y suavemente se las quitó. —Bien, ahora vuelva a ponérselas. Lo hizo así. El doctor R. preguntó entonces, —¿Sabe lo que es un martillo? —Seguro, contestó el señor J. —Muy bien, ¿nos mostraría cómo utilizarlo? El señor J. se miró la mano y después empezó a golpearse con ella el muslo, como había hecho antes. Muy bien, puede tender en detenerse. El señor J continuó golpeándose el muslo cada vez más fuerte. Deténgase, es suficiente. Con gran esfuerzo, el señor J dejó finalmente de hacer los movimientos. Bien, bien, para él. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Él puede ejecutar movimientos que son automáticos, como ponerse y quitarse las gafas. ¿Sí? Y movimientos guiados por el objeto, como las gafas. ¿Sí? No tiene problemas de memoria semántica porque sabe que es un martillo. Y podría comparar un martillo, a agruparlo con otras, o sea, hacer categorizaciones de herramientas, ¿cierto? O de objetos. ¿Sí? ¿Sí? Con toda... Vamos a ver qué pasa. Sigue Andrea leyendo acá. ¿Colojo un bloque de madera ahí. Ya. Yeah. Ahora intentemos esto, dijo el doctor R., que okay. colocó un bloque de madera sobre la mesa delante del señor J y le dio un martillo y un clavo. Puede clavar el clavo en la madera. El señor J sujetó el clavo erguido con los dos de la mano izquierda, agarró el martillo con la derecha y con destreza introdujo el clavo en la madera. Sí. Después... después de que el señor J hubiera ido, se hubiera ido, el doctor E. dijo, el problema del señor J. no es que no pueda hacer movimientos con destreza, sino que no puede hacerlos cuando se lo pedimos. Puede manipular sus gafas y utilizar un martillo, pero no puede hacer incluso el movimiento voluntario más simple fuera de contexto. ¿Notaron que gesticuló cuando se lo presenté, aunque no pudo hacerlo cuando le pedí que nos saludara con gestos? Admitimos humildemente que no habíamos sido tan observadores. El movimiento fue un automático que había aprendido hace, hace años y lo desencadenó el hecho de encontrarse con otras personas. El lóbulo parietal izquierdo participa en el control de los movimientos, especialmente de las secuencias de movimientos, que no están dictados por el contexto. De este modo, para él casi imposible, es casi imposible seguir órdenes verbales que le indiquen realizar movimientos ar arbitrarios. Muy bien, gracias. Yo creo que esto es un extracto de, esto está en el libro, si no estoy mal, en, en, en uno de, ay, se me olvidó el nombre de este, sí, No me acuerdo, la nombre. Sí, pero extraído uno de los libros que ustedes tienen en la carpeta. Muy bien. Entonces, aquí, este caso me parece muy ilustrativo para comenzar a entender, y, y, y algunas cosas que ya hemos hablado en la clase pasada, ¿no? Eh, y eh, están relacionadas sobre las características de las apraxias eh, y su dificultad para evaluarlas, ¿no? Entonces, las apraxias serán es, eh, eh, de las limitaciones neuropsicológicas, de los síndromes neuropsicológicos menos discapacitantes, porque en el contexto real, en la vida cotidiana, no se ve tan afectada la conducta o la función cognitiva o la realización de tareas, a menos de que se nos pida que representemos un movimiento de forma, o sea, que sin el objeto, ¿no? O sea, por lo general, el uso automático que hacemos cotidianamente de objetos no suele verse alterado, ¿sí? Entonces, pero pues van a haber a, a errores, eh, problemas cuando te dicen, hey, ven, ¿cómo hiciste tal cosa? Cuando tienes que acceder al conocimiento de cómo se hace algo, cómo hiciste algo, ¿no? Sin el objeto, de forma, por la orden verbal, con la intención que uno quiera hacerlo, o con el... Eh, imitativamente, ¿no? Pueden haber grados variables de afectación, no todo el mundo tiene una, una afectación tan grande como este paciente, pueden haber algunos con mayor afectación, con menor afectación, puede ir acompañado de otras alteraciones, puede ir acompañado de, de, de, de, de afasia en diferentes grados, puede ir a, a, a diferentes tipos de afasia, puede ir acompañado de diferentes tipos de parálisis y de alteraciones sensoriales, ¿no? Entonces, para que veamos esto. Bien, ¿algo que quieran agregar sobre el caso? ¿Alguna pregunta sobre el caso? No, bueno. Dime, Sonia. Sofía, digo, qué pena. Eh, sí, Diego, es que me falló un poquito el internet, pero es que no entendí muy bien. Él se seguía, o sea, cuando le dijeron que hiciera como martillando la pierna, ¿él se siguió pegando? No, ya, ya. O, sea, o sea, ¿siguió haciendo esa acción aunque le dijeron que parara? No, él paró, él paró. Él paró pero entonces él hacía eso, era más por, por frustración, ¿no? Él se golpeó la pierna como frustración de que no podía hacer las otras acciones. Ah, ok, okay. Sí. Bien. Eh, claro, esto puede generar también pro otros problemas de tipo emocionales, ¿no? De pues, si tú no, si tú uh, eh, no puedes hacer una tarea tan simple como decir cómo, cómo se despide uno, pues esto puede generar un impacto grande en una persona más si tiene eh, se si ha tenido un gran desempeño cognitivo a lo largo de su vida, ¿no? que es el problema con la mayoría de, las, de los síndromes que no generan anosognosia, que impactan gravemente el componente emocional de, y social de las personas. Bueno, entonces, en general las apraxias son desintegraciones o limitaciones en la realización de, la, de las acciones eh, voluntarias debidas a un daño cerebral, ¿sí?, es diferente a las dispraxias que serían alteraciones en la adquisición de estos planes motores. Pero acá los correlatos neuronales y un poco la interpretación de apraxia y dispraxia es diferente, ¿no? Porque en uno, o sea, es una cosa es perder una función que se había adquirido porque no la puedes... No, o sea, una cosa es no poder saber cómo se hace una acción pudiéndola hacer con el objeto, otra cosa diferente es no poder aprender a hacer la acción, ¿no? Yo creo que ahí se están hablando de dos funciones muy diferentes, ¿sí? Eh, que, que muchas veces se confunden. Las apraxias y las dispraxias, ¿sí? Bien, la incapacidad de ejecutar, pues también es una incapacidad, como le hemos ya hablado, para ejecutar de forma apropiada una destreza habilidad motora aprendida, ¿sí? Ejecutarla de forma voluntaria y bajo la orden verbal o bajo la intención de hacerlo. ¿sí? No debería haber alteraciones eh, osteomusculares, no es un problema periférico, ¿sí? no es una alteración, ¿sí? de nuevo, en el tono muscular, no hay una parálisis ni de tipo central ni de tipo eh, periférica, o sea, ni espástica ni, ni flácida, no es, eh, se debe al daño cerebral, no es, no es un producto de una, eh, una deficiencia de aprendizaje. Eh, no es explicada por fallas atencionales, sensoriales, perceptuales, lingüísticas, nésicas o ejecutivas. ¿sí? O sea, la, la alteración en la incapacidad de ejecución no es porque no entienda sino es porque no logra acceder a, el, al, a la representación de cómo se debería hacer el movimiento. ¿Sí? Aunque, en muchos casos, principalmente en los casos de lesiones grandes o de demencias, puede ir acompañado de, estas, de algunas de estas alteraciones, particularmente alteraciones eh, lingüísticas, ¿sí? es lo más frecuente, y ejecutivas. O sea, es frecuente que en síndromes de ejecutivos o en afasias hayan también apraxias. Y si y en el caso de, la, de del control de, lo, de las apraxias eh, espaciales o visuales, o, ¿sí? oculares, también eh, es típica que aparezca también con agnosias. bueno, Se, se, se ha propuesto, de acuerdo con algunos trabajos, principalmente de, de Damasio, que pueden haber cuatro manifestaciones clínicas en las apraxias, Es decir, lo podemos ver en cuatro tipos de deficiencias. Uno, fallas para realizar una acción ante una orden verbal. O sea, cuando yo les digo, por favor, haz como si fueras a hacer roscas. Sí, entonces, Todos yo creo que saben hacer roscas. Fallas en la imitación. ¿Sí? ¿Cómo se martilla? Para realizar un movimiento como respuesta a un objeto, ¿no? O sea, tienes un objeto y no sabes bien cómo usarlo, que no es lo más frecuente. O sea, en todos pueden haber grados variables de estas afectaciones. No quiere decir que en todos los casos de afasia, de apraxia, digo, se afecten todas gravemente. Pueden haber grados variables de algunas de estas. O de todas fallas en el uso de objetos cotidianos. Entonces, cuando se alteran las 3 y la 4, por lo general se van a generar mayor afectación en la vida cotidiana. Cuando solo se afecta la 1 y la 2, que son los casos típicos, van a haber menor afectación de la vida cotidiana. ¿Sí? Bien. Se estima que un tercio de los pacientes con apraxias Digo, con lesiones del hemisferio izquierdo pueden generar grados variables de apraxias. ¿Sí? Adicionalmente, eh, mejoran cuando tienen que ejecutar los movimientos con objetos. Y muchas veces, ya le hemos hablado, acá en concluso no sé por qué, la apraxia puede pasar inadvertida. Dado que puede ser más una afectación para imaginar los movimientos o para hacerlos ante órdenes de imitación. ¿no? Entonces, por lo tanto, con el objeto y en la vida cotidiana puede, no, si no está tan afectado, entonces puede haber una menor afectación. ¿sí? Estos son algunos de los circuitos que ya hemos hablado que participan en el control motor. Y que pueden estar afectados por las apraxias. Acá estarían los componentes corticales de los que hemos hablado, y acá estarían los tractos que estarían vinculados, ¿no? Entonces, cuerpo calloso, eh, eh, algunos fascículos longitudinal superior, ciclo arqueado también en alguna medida, ¿sí? Pronto occipital, bueno, diferentes fascículos. Bien. El tema de las apraxias es uno de los temas un poco más controversiales, menos tratados y más confusos y más complicados para entenderlos, ¿no? Dado que eh, la literatura no es tan robusta, no, no hay tantos casos, no se afecta tanto la, la, la, la, la vida cotidiana de las personas. Y las clasificaciones, la mayoría de la, las clasificaciones típicas, como apraxia idiomotora ideacional, que es la clasificación eh, clásica ortodoxa, es una clasificación bastante, bastante antigua. Los modelos, incluso los modelos cognitivos, los modelos para explicarlos, son modelos, incluso algunos de ellos que tienen más de 100 años, como el modelo de Liedmann, no Lippmann fue un fue un estudiante de, de Wernicke entonces imaginen ustedes, esto fue por allá de los años 20-20. De, de, del siglo XX. ¿sí? Eh, esta es la clasificación que ustedes pueden encontrar en el libro de Ardila, ¿sí? el libro de Ardila creo que es del 2019, si no estoy mal, eh, y es una clasificación, pues Ardila tra trabajó bastante con, con, con, con apraxias, eh, que según su experiencia recoge varios de los elementos consensuales y convencionales de las apraxias. ¿Sí? Entonces tenemos algunas motoras, se las dividen en dos categorías grandes, que serían las motoras espaciales, aunque las espaciales se puede discutir si son apragias propiamente dichas o si son más alteraciones de tipo gnosis, sí, porque la, en su mayoría van acompañados también de diagnosias, ¿sí? Entonces, eh, Bien, también, y por ejemplo, la praxis del vestir muchas veces también puede ir acompañada de alteraciones de la representación del esquema corporal y autotropognosias y otro tipo de alteraciones de osomatognosias. ¿sí? Bien, en cuanto a las motoras, que son las clásicas, las convencionales, las que más, de las que más se habla, entonces, él en, en las divide en bilaterales y unilaterales. ¿sí? Dentro de las bilaterales, ah, bueno, y también las divide de acuerdo a el grupo eh, muscular o corporal mejor, el grupo corporal eh, que debe realizar las acciones ¿Sí? Entonces, si las acciones son con las extremidades, pues tendremos eh, las dos típicas ¿no? de las extremidades superiores y de la marcha o de las extremidades inferiores y también tenemos de la cara, del lenguaje ¿Sí? bueno de las extremidades tenemos las bilaterales y las unilaterales, ahora sí Dentro de las bilaterales estarían las de ideomotoras, que serían más de las extremidades superiores e inferiores y de la marcha, y la ideacional, que ya vamos a explicar cada una de estas. ¿no? De las unilaterales, él propone la apraxia cinética, que para muchos autores no es una apraxia, sino es un trastorno neurológico. ¿Sí? Esto pues, es, es un problema ahí más de tipo eh, conceptual. La simpática y la callosa. ¿Sí? La, la, la, la, la más consensual y la que más también es literatura es de la praxia callosa. Estas casi no se usan estas categorías cinética y simpática. De la cara, la bucofacial y la ocular, y la del lenguaje que para muchos no debería ser una praxia, sino más una afasia, pero bueno, o, o síntomas afásicos. Sí, ahí es donde las categorías eh, colapsan o se col entrecruzan. Comencemos a hablar de las apraxias de las extremidades, ¿sí? Esa es la categoría global, más global de las apraxias. es una es mayoría de los casos reportados, ¿sí? eh, Y en últimas vemos acá, pues, problemas. Vemos, vean, al, al, al, acá está el neuropsicólogo haciendo gestos y le pide a la paciente que, por lo que, que tenga que... Eh, imitarlos, ¿no? Eh, la paciente tiene una parálisis, si vemos aquí, de su brazo derecho, entonces, por lo tanto, de, eh, realiza los gestos con la mano izquierda, ¿sí? Eh, se espera que la lesión, entonces, de ella, no sé si aquí está invertida la imagen o algo así, si sea el otro miembro, ¿sí? Entonces, pues, no se puede decir bien dónde sea la lesión. Eh... O sea, no sé en realidad qué brazo es el que está usando, porque esas imágenes muchas veces están invertidas, ¿no? Muy bien. Entonces, por lo general la incapacidad acá es, eh, es una incapacidad para realizar movimientos con precisión, o sea, entonces hay fallas, muchas veces se realiza, pero con bastante dificultad y errores, ¿sí? Eh, Pueden haber fallas en la gesticulación, en imitar, en utilizar los, los instrumentos, los objetos. Bien. ¿Cómo se evalúan este tipo de praxis de las extremidades? Pues suelen evaluarse con este tipo de, de, de movimientos que ya ustedes hicieron, el, con los que ustedes hicieron el taller, ¿no? Que son movimientos con significados, movimientos insignificados, movimientos que pueden ser reflexivos, no reflexivos, es decir, movimientos eh, que, con significado, pues que tienen un significado social, como está acá, ante la orden verbal o ante la imitación, ref, eh, transitivos e intransitivos, es decir, que, si, que se implican el propio cuerpo o si implican el uso de un objeto, o sea, se han referido más al uso de un objeto, con el objeto o sin el objeto. ¿Sí? Eh, y aquí hay varios tipos de, de, de, de movimientos que pueden ustedes pedir a las personas que realicen o que emiten. Bueno, entonces, de las apraxias de las extremidades, principalmente con las extremidades superiores más típicas, pues tenemos la apraxia ideomotora. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, entonces acá se le dice, haga como si fuera a abrir una puerta. Pues, una persona, la, la señora esta la señora es famosísima, que eh, eh, eh, es el video más antiguo y más típico que existe de casos de apraxia. ¿Sí? Eh, famosísima, digo, el tipo de los videos, ¿no? porque todo el mundo los usa para sus clases. Entonces se pierde, y en los libros está y demás. Entonces se pierde la capacidad de hacer acciones transitivas, o sea, puede perderse la capacidad de hacer acciones que lleven o de, o de haber deficiencias el uso de objetos. Se puede desintegrar también la selección requerida para su movimiento, se ejecuta incorrectamente, como acá. Se puede, haber, pueden haber mayores dificultades para eh, hacer, para entender, eh, para hacer un gesto, ¿sí? Que implique, pues, eh, comprender muy bien cómo se realiza una tarea. O sea, se comprende la tarea, pero no se puede realizar el gesto. Y la mayoría de las fallas es cuando no hay objeto, ¿no? Entonces, Pueden haber fallas están con objeto, pero las fallas suelen ser más graves cuando no se tiene el objeto, el apoyo visual, ¿sí? o cuando, y en algunos casos, cuando se debe imitar. Entonces, los casos más típicos y prototípicos de apraxias. Bien. Eh, bueno, eso es lo que hemos visto. Entonces, por lo general, se evalúan entre las praxias y con significado, gestos expresivos. Pueden ser con la boca y demás realizar gestos desafectación en la realización de gestos, de, decir adiós, agitar la mano, haga el saludo militar, etc. eso este es del test de Barcelona, se si nos estoy mal. Ah, no, el de Luria. Este es de la evaluación de neuropsicológica de Luria. Bien. Eh, gestos que imitan la utilización de objetos. Son diferentes gestos que se pueden usar No reflexivos, ya que no están dirigidos al propio cuerpo. Bien. Entonces, la praxe biomotora, podemos ver problemas perseverativos, es decir, se sigue cometiendo el mismo error a pesar de que la persona se da cuenta de que está ejecutándolo mal. ¿sí? Eh, alteraciones en, como en el inicio y secuencia de los movimientos correctos. Pueden alteraciones espaciales para ubicar el, el, el, el grupo muscular, la mano, y el, de, de, la, de la orientación espacial con respecto al contexto. Y por lo general se deben a lesiones del lóbulo parietal posterior, muchas veces inferior, incluyendo el giro angular y supramarginal, del giro frontal medial, del giro frontal eh, inferior, de la, del giro temporal superior posterior, posterior. En la ínsula pueden haber daños y, por lo general, en el hemisferio izquierdo, aunque hay varios casos reportados de apraxia con el, en el, daños en el hemisferio derecho, ¿sí? Muchas veces cuando se presentan lesiones en el hemisferio derecho y eh, se adquiere algo que se conoce como apraxia cruzada, que es una incapacidad para realizar las acciones con el miembro contralateral, ¿Sí? por y, y pues está asociado, esto tiene que ver muchas veces con personas que tienen dominancia manual contraria bueno o que o tienen otros tipos de, de, de, de desarrollos. Bien, cuando lo vemos, eh, esto, es, esto es como una revisión en términos de cuáles son los casos, eh, de, cuáles son los daños cerebrales más típicos en las personas que reportan apraxias, y vemos que en muchos casos, pues hemisferio de izquierdo y todo este componente dorsal, también perisilviano e incluso también parietal posterior, ¿no? Más, más posterior inferior. Y también áreas subcorticales que incluyen la ínsula y los ganglios basales. Y gran parte de los tractos, ¿no? Que están acá implicados. Bueno. En el caso de la praxia de la marcha, pues sería una praxia de los miembros inferiores principalmente, donde hay una incapacidad para mover de forma correcta los miembros inferiores, como son las piernas. ¿Sí? Muchas veces no se sabe cómo iniciar o, o, o secuenciar los movimientos para caminar. Puede haber cam marcha involuntaria, pero se tiene más dificultad cuando la marcha ser voluntaria y se debe prestar atención a cómo moverse. ¿Sí? Eh, puede también afectarse, suelen afectarse otros movimientos que implican en la parte inferior del tronco, como sentarse o patear una pelota. ¿Sí? Y no, no, los movimientos no son atáxicos, sino son debidos a daño cerebeloso. Entonces, aquí vemos varios casos de apraxia de la marcha. En la praxia ideacional, esta es una de las familias o de los conceptos o de los síndromes un poco más difusos y con mayor... Aquí se encuentra varios tipos de acepciones. Ardila habla de dos acepciones de apraxia apraxidacional típicas, que es una acepción conceptual, como una apraxia conceptual, o que algunos otros pueden llamar una agnosia para el uso de objetos, y es que se pierde el concepto de cómo se, de que, cómo se usan los objetos, ¿sí? sin llegar a ser una, de, en una demencia semántica. ¿sí? Entonces, y la otra acepción, o sea. O sea, no se sabe, por ejemplo, cómo se, cómo se usa eh, el cepillo, ¿sí? Entonces o, para, entonces, o cogen el cepillo de dientes para peinarse, ¿sí? Entonces, es más una alteración en ajustar adecuadamente el objeto con su uso, ¿sí? entonces se confunde el uso del objeto. La acepción más típica o más reconocido que la mayoría de las personas usan cuando hablan de apraxia ideacional es una apraxia es una es una falla o, o errores o incapacidades o limitaciones ¿sí? para articular secuencias de objetos eh, de, de acción de, para una acción más compleja no secuencia de acciones en, en, en una acción más compleja no es por ejemplo lo que hacíamos para so, eh, prender una vela sí o para eh, encender un cigarrillo eh, eh, escribir eh, eh, meter una carta en un sobre que ya no se usa entonces por eso pues, ya no se usa en la evaluación porque pocos de ustedes usarán cartas y las meterán en sobres eh, usar el celular usar, usar objetos, prepararse una taza de café eh, servirse jugo desde una jarra en, una, en un vaso ¿sí? ese tipo de acciones que implican varias acciones mucho más simples, pueden verse afectadas y se usan de forma inadecuada las acciones, o sea, se pierde la capacidad, no se pierde la acción individual, o sea, cada acción individual, como coger la jarra, voltearla, sino se pierde la secuencialidad. Entonces, primero, se, eh, no sé, por ejemplo, se, se toma la jarra antes de tomar el vaso, entonces pues no lo puedes hacer porque no puedes servir jugo si no tienes el vaso, o algo así por el estilo, ¿no? Sí. Y las lesiones pueden ser diferentes tipos de lesiones, pueden ser lesiones que impliquen el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, subcorticales, ¿sí? bilaterales, derechas, bueno, son lesiones un poco más difusas, y suele ir acompañada también de otras alteraciones neuropsicológicas. La Hay que... No sé, si preguntas. Pablo, cuéntame. Hola, profe, Hola, profe. ¿Yo, ya yo ya enciendo la, la cámara? cámara. Dale, dale. Creo que ya. ya. Bueno, lo que pasa es que eh, yo tenía una duda, profe, respecto a la praxia de la marcha que veíamos, porque veíamos que por definición las apraxias se refieren sobre todo a movimientos voluntarios. Y en todo sí. caso, como en estos videitos que nos alcanzaste a mostrar, pues las personas efectivamente con mucha dificultad pues, logran desplazarse. Y aunque otra vez las apraxis pues no son de, de, de estas mm -hmm. condiciones con eh, mayor incapacidad, pues quería preguntarte primero eh, ¿cómo, cómo se ejecutan acciones como la de caminar literalmente en esta praxis y se refiere entonces únicamente al acto cuando es involuntario ah, las personas okay. caminan y ah, por ahí. orden verbal ya no lo hacen. Y en todo caso, pues con base en eso, ¿cuál sería el pronóstico hay, hay, o el yo tratamiento? Creo que hay, hay, esos son los casos en los cuales... Eh el concepto como que falla, ¿sí? Porque en la mayoría de los casos que se diagnostican a praxis la marcha, eh, también hay alteras, o sea, está la marcha alterada de forma voluntaria e involuntaria, ¿sí? Y no es el producto de un daño, y no es el producto de un daño motor per se, sino de cómo se está secuenciando las acciones de la marcha, ¿sí? Entonces hay una... Eh... Ahí es donde muchas veces el, o sea, la, la, la, la, el significado global de la palabra praxis ya no como que se, difum, se difumina, comienza a te, colapsar en algunos tipos de apraxias puntuales. Y eso pasa para muchos tipos puntuales de apraxias. La apraxia, las apraxias orales, las dispraxias orofaciales, ¿sí? las apraxias oculares, ya no comparten como tal tan precisamente ese, esa definición de qué son. Sí. Entonces, es una definición que se aplica mucho más o con mayor rigor a las apraxias ideomotoras eh, de las extremidades superiores. Vale, gracias, profe. Sí, entonces ahí sí es donde, pues, el diagnóstico, muchas personas diagnosticadas, puede ser que también tengan fallas en, los, en la marcha involuntaria. O sea, la marcha automática. ¿Dale, Pablo? Sí, profe, Bien. gracias. Bien. Problemas, bueno, la praxis callosa... Es un síndrome que suele ser más referido y poco, o sea, hay pocos reportes, no hay tantos reportes como uno quisiera. ¿sí? Se debe a daños en el cuerpo calloso, como su nombre lo dice, y era uno de los síntomas típicos del síndrome de desconexión. El síndrome de desconexión fue algo estudiado por Sperry hace mucho tiempo y luego por Gatsaniga, eh, y era un, era, era un síndrome que se adquiría por una lesión, por una cirugía, una neurocirugía, una calloso, callosotomía, o sea, se cortaba el cuerpo calloso. Y ustedes se preguntan, ¿pero ¿para qué carajos uno le va a cortar el cuerpo calloso a una persona? Pues uno le, cuerpo, le, le se lo cortaban para tratar las epilepsias, ¿no? O sea, recuerden que mucho de lo que sabemos de neuropsicología son por daños cerebrales que se hacen para tratar epilepsias, o sea, se, se, se rebanan eh, pedazos de cerebro, se cortan, se eh, conexiones, se extraen, ¿sí? como el paciente HM, para porque pues, necesitan sacar el tejido que está generando la epilepsia o aislar el tejido el, el, el desorden eh, fisiológico a un hemisferio que no se propague al otro y para que no haya convulsiones. Entonces, por eso se cortaba el cuerpo calloso. ¿sí? Y cuando se cortaba el cuerpo calloso, muchas de esas personas tenían conductas extrañas, bizarras. Eh, como las apraxias de tipo calloso, que son un poco extrañas, o como los eh, también alteraciones perceptuales, donde pues no sabían lo que, precedí, lo que o sea, no podían ver, hablar verbalmente lo que se les eh, lo que percibían con el ojo izquierdo pero sí podían hacer acciones dirigidas hacia ese semicampo o bueno, en una cantidad de cosas. Entonces eso dio lugar a una cantidad de teorías sobre la conciencia, si tenemos varias conciencias en nuestra cabeza, de qué es el yo, de bueno, una cantidad de cosas así por el estilo, ¿no? Porque para una persona con, con, síndrome, con síndrome de desconexión parecería que fueran dos yo, ¿no? Un yo izquierdo y un yo derecho con funciones asimétricas, pero bueno. Eh, Esas son cosas un poco más raras de laboratorio y, y en este caso de síndromes súper extraños. Ya con respecto a la praxia callosa, eh, básicamente eh, el síntoma típico es que no eh, hay fallas graves para realizar gestos o movimientos ante una orden con la mano izquierda ante una orden verbal. ¿sí? Entonces, dado que el hemisferio derecho es el que eh, organiza y produce los movimientos en su mayoría de la mano izquierda, ¿sí? y los componentes de comprensión verbal son realizados principalmente en la mayoría de las personas diestras y eh, lectoescritoras con la, el hemisferio izquierdo, y si no hay comunicación entre es el derecho, coordina la mano izquierda, ¿cierto? Y si no hay comunicación entre los dos, pues tú comprendes la orden, pero no la puedes ejecutar porque no hay una comunicación hacia el hemisferio derecho para qué? ejecute la orden Sí. Eh, y estas personas pues no deberían tener problemas en la manipulación de objetos, ni en la imitación ni en, su, ni en su vida cotidiana solamente tendrán problemas cuando verbalmente quieren hacer algo con su mano izquierda o cuando alguien les dice que hagan algo Sí. entonces de nuevo entonces, la el, el hemisferio derecho va a controlar la mano izquierda, ¿no? Entonces, ellos, yo le digo, con su mano izquierda, haga la señal de adiós, ¿cierto? Entonces, ellos, entonces, si es una persona diestra, por lo general, eh, y, y, y, y, y, y lectoescritora, entonces tendrá, se pues, espera que tenga una dominancia hemisférica para el lenguaje, una una simetría hemisférica por el lenguaje más izquierdo, entonces, gran parte de la, los procesos de comprensión los hará con el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, ella, ah, bueno, tú quieres que haga la señal de adiós, sí, con la mano izquierda, no hay ningún problema. Entonces, manda la orden, pero acá no pasa, porque hay un corte, y entonces, cuando la quiere hacer, no la puede hacer. ¿Por qué? Porque no hay cómo enviar la señal hacia el hemisferio derecho para que haga la señal de adiós, ¿Sí? O dice, ah, yo quiero hacer tal cosa. Entonces, lo quiere hacer, se envía las órdenes y la mano izquierda no le va a hacer caso. Era típico ver en este caso, y esto se resta, pues algo, unos, unos tipos de síndromes raros, como mano extraña o cosas así por el destino, que una mano hacía una cosa y la otra mano hacía lo contrario, ¿no? Entonces, mientras una mano abrotonaba los botones, la otra lo desabotonaba, ¿no? Pero por daño cerebral, esto no quiere decir que, es, es que hay personas que lo hacen, ¿no? Que con una mano hacen una cosa y con otra. Una... Esto no es indecisión, esto es por daño cerebral. ¿Listo? Eh, no todas las personas con síndrome de desconexión lo tenían, no siempre se tenía, y era más, y esto se remitía en la medida en que el cerebro se reorganizaba y generaba rutas alternas para, para la comunicación interhemisférica. Bien. Eh, la apraxia bucofacial... Hasta aquí está claro la apraxia callosa, ¿sí? Alguien me preguntaba la clase pasada de que la diferencia entre apraxia callosa y apraxia, creo que le entendí algo así como disociativa. En realidad no encontré por ningún lado a qué se referían con eso de apraxia disociativa. Entonces, si me, no sé quién es la pregunta, si quieren contarme. ¿Quién es? No, ningún, no. ¿Quién es la pregunta? No me acuerdo quién la hizo. ¿Recuerdan? Me dicen. En la apraxia bucofacial, pues básicamente hay una alteración, una dificultad, ¿sí? Para realizar de forma voluntaria los movimientos con la boca, ¿no? Enviar un beso, sacar la lengua, ¿sí? decir palabras, bueno. Eh, bueno. con la boca o con la faren que implican esto? decir ciertas palabras de forma voluntaria. Estos, estos movimientos, por lo general, no están referidos al lenguaje, o sea, o sea el lenguaje no debería estar alterado, ¿sí? Eh, soplar, por un, soplar una vela, ¿sí? Sorber o soplar por un pitillo, cosas así por el estilo. Eh, y, eh, por lo general, se deben examinar, pues, si se pueden hacer de, con el objeto si se hacen sin el o si se pueden hacer o no sin el objeto si se hacen ante la orden verbal y si se pueden hacer ante imitación para poder tener una evaluación más clara no toser oler apagar un fósforo funcionar a través de un pitillo inflar La apraxia oculomotora, que serán lo mismo, capacidad para realizar de forma voluntaria movimientos oculares, ¿sí? Muchas veces se, también se diagnostica o se, o se ve en la literatura como una apraxia de la mirada, una apraxia óptica o una parálisis psíquica de la mirada, ¿sí? y, y esto puede aparecer, recuerden, en el síndrome de Balint, ¿sí? Y también puede estar asociado a alteraciones atencionales, como el síndrome de Vanin y perceptuales y hipersexuales, como la, la simultoagnosia. Eh, afecta muchísimo las tareas atencionales, principalmente las tareas de rastreo y búsqueda, porque tú no logras mover los ojos de forma voluntaria para hacer búsquedas, para hacer rastreos. La lectoescritura también se va a ver eh, seriamente afectada, ¿sí?, Incluso yo creo que hay una gran cantidad de diagnósticos de dispraxias o colomotoras, como en este caso. Tal vez no es el mismo sentido de la praxia colomotora, sino se habla más como alteraciones en el, en, en el seguimiento de objetos, en la coordinación de los movimientos de la cabeza con los movimientos de los ojos, sí, que afectan de forma enorme la interacción social, que afectan de forma enorme la, el aprendizaje no Muchos de estos pueden incluso aparecer en, en, en trastornos del desarrollo como el autismo o, como, o diferentes tipos de discapacidades intelectuales. ¿no? Eh, bueno, puede ir acompañada de atapsia óptica, como lo dije anteriormente. Inca la ataps la at atapsia óptica sería como esta incapacidad para alcanzar Objetos, dirigir las manos hacia los objetos a través de la visión y conformar el síndrome de Valente. En la praxia del vestir, lo que tenemos es una alteración de, de cómo vestirse, de cómo ponerse las prendas de la ropa. Muchas veces puede ir acompañando alteración en el conocimiento del cuerpo, o sea, una alteración de tipo... Eh, sí, y de, y de la relación del cuerpo con los objetos en el espacio. ¿sí? Por eso, pues, Ardila lo la la la incluye dentro de las atraxias espaciales. No. La mayoría de las veces se debe más a lesiones posteriores, derechas, y por eso pues, suele ir acompañado de otros tipos de agnosias. Eh, en la praxia constructiva lo que vemos es una alteración, pues, para realizar eh, ensamblajes, ya sea en 2D o en 3D, ¿sí? Eh, y, y también muchos, pues, no se critican si es una praxia como tal o si es un desorden más de tipo perceptual o de la interacción entre la percepción y la acción, ¿no? Eh, mm, Vamos a ver acá mayor cantidad de alteraciones, por ejemplo, en, la, en el dibujo de objetos, por ejemplo, miren, tenían que hacer este cubo y lo que termina haciendo es esto, ¿sí? eh, copiar modelos, ensamblar objetos como a, para hacer un Lego. ¿sí? Eh, vemos acá varios casos de apraxia constructiva, este es el modelo, vean cómo hace la copia, diferentes pacientes, Entonces hay grados variables de afectación. Esto puede llevar, esto yo lo he visto muchísimo también en, en, en diferentes tipos de, de dislexias y disgrafías, ¿sí? Que generan alteraciones en el aprendizaje también enorme, pues, porque cómo aprendes tú a leer y escribir si no logras ensamblar eh, las letras, juntarlas, estas alteraciones de tipo perceptual, de tipo práctico, eh, en ruta principalmente dorsal, ¿sí?, eh, y por lo general, lo que yo he percibido en mi, en mi vida profesional y clínica es que suele estar acompañada de componentes extrapiramidales, es decir, alteraciones del tono muscular, alteraciones en el freno, alteraciones en el cierre, hipertonía. Entonces uno ve eh, que cogen el lápiz con mucha fuerza, alteraciones en, la, en, la, en, la, en hacer la pinza, alteraciones. O sea, la figura de rey va a estar obviamente claramente alterada, alteraciones atencionales, pero no, no, no en términos de, de, de, la, de la orientación atención, bueno, también la orientación a atención puede estar afectada, pero un poco más alteraciones en términos del control, ¿sí? Entonces, impulsividad, ¿sí? Eh, con una gran cantidad de problemas de comportamiento por comportamientos bizarros, exotipados, impulsivos, agresivos, etcétera, ¿sí? Vemos acá también pues, vemos la la, la, la dificu las dificultades, la desintegración de eh, los componentes. ¿Sí? Aquí la copia de la figura de Rey. Muchos, por ejemplo, lo que yo hice en muchos pacientes es que hacen cada figura por aparte. O sea, pues, hacen el triángulo en un lado y no los pueden unir, no los pueden ensamblar. cómo se evalúa, van a tener muchos problemas en el ensamblaje, por ejemplo, los cubos. Hacer legos. Y un poco un resumen de, la, de las evaluaciones, entonces, eh, se puede, entonces, cómo se le pide a la persona que hagan gestos o manipulen objetos de forma verbal o, por, o imitativamente, que pueden incluir una parte, una extremidad, las la manos, las piernas, la cara o el tronco, ¿sí?, Movimientos transitivos, intransitivos, reflexivos, no reflexivos, simbólicos, no simbólicos, con una sola parte del cuerpo, con otra parte del cuerpo, transitivo, intransitivo, quiere decir que con objeto, sin objeto, y reflexivos eh, hacia uno mismo o no, sí. eh, Complejidad del acto motor, perfección de, eh, bueno, también puede estar la complejidad del motor ser afectada, entonces se debe evaluar, se debe evaluar la perfección, la rapidez, los errores, la comprensión del movimiento, ¿sí? cómo evaluar diferentes, entonces, las apraxis y motoras, las ideatorias, las constructivas. Bueno, ¿hay alguna pregunta, muchachos? Las van leyendo, entonces, alguien me pregunta en la clase, pasada algo sobre la re rehabilitación. Yo en la mayoría de los síndromes no les he hablado tanto de rehabilitación porque el tema de rehabilitación yo lo dejé para el final del curso, ¿sí? Porque la idea es que tengamos ya bastantes conocimientos sobre neuropsicología para pasar a hablar y discutir sobre rehabilitación. Para darles anticipado en diferentes síndromes que la rehabilitación básicamente, pues uno de los elementos principales de la rehabilitación es si es si hay comprensión o si hay conciencia de los déficits, ¿sí? Es, es, el principio, es lo primero que debemos tener en cuenta en las apraxias. Si la persona se está dando cuenta de los déficits o no. En, la mayoría, en muchos de los casos de apraxias, y si no son tan graves, si no acompañado de otras deficiencias eh, graves como tipo de demencias o afasias complicadas, las personas suelen ser, darse cuenta de los déficits que están teniendo, entonces es mucho más fácil hacer la rehabilitación, dado que eh, se le dan consignas que la persona para que detecte, o sea, se le enseña a detectar de forma más eficiente su error y se le dan estrategias verbales que debe hacer para anticiparse, reducir o eh, corregir los errores que está teniendo. ¿sí? Por lo general, cuando se va reorganizando el cerebro, baja la, la inflamación... Eh, el, los resultados son bastante buenos, ¿no? Las personas suelen tener bastantes resultados, claro, no van a tener un funcionamiento eh, premorbido, esto nunca se logra, el funcionamiento premorbido, pero sí logra re, reducirse bastante la disfunción que logran tener, ¿no? Muchos de los ejercicios consisten en entrenamiento de la función activada, eh, perdida. ¿Qué es el entrenamiento de la función perdida? Es eh, repetir, repetir, las, la, eh, hacer ejercicios de repetición, eh, de, de, con, las, con, las, con lo que no puede hacer, ¿no? Una duda siempre con esto se generalizan. Con las apraxias, la generalización no es tan buena. O sea, pueden lograr otra vez acceder de forma voluntaria a hacer movimientos que se entrenan. Pero los movimientos que no se entrenan, pues no. Entonces, lo mejor es, ense es enseñarle a la, a la persona a buscar estrategias compensatorias o, compensa o estrategias que disminuyan. Eh, la afectación, como el estrés, la ansiedad que le genera, ¿sí? Las estrategias compensatorias es otro tipo de recursos con otras habilidades cognitivas o con otros, o con otros instrumentos eh, del ambiente que le permitan de, eh, alcanzar o, o ser funcional, ¿sí? Eh, pero como lo hemos dicho, esto como no genera tanta dis, disfunción, en general la rehabilitación no, eh, no es tan compleja, ¿sí? Otros tipos de apraxias y cómo, entonces, entonces, hay incluso manuales de rehabilitación por tipo de apraxia. Entonces, para cada tipo de apraxia se realizan las tareas afectadas. Y la rehabilitación por lo general no es solamente el neuropsicólogo, debe incluir terapeuta ocupacional, debe incluir neurólogo y debe incluir muchas veces fisioterapeuta, si hay otras alteraciones motoras. ¿Listo? ¿Una ¿Pregunta para cerrar el tema de praxis? Si no las hay... Yo te voy a hacer una pregunta, pero, Dime, era de pero era de Ya, ya. Lo que pasa Lo es que... Pasa que con... no...